hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las fines a ella. el día de hoy nos concentraremos en el tema de fracciones másicas y molares ¿Qué veremos cómo se expresan las fracciones másicas y molares cómo se representan y ejemplos para expresar o calcular fracciones y flujos tanto másicos como molares no siendo más, comencemos. No olvidemos que contamos con el patrocinio de Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Y aquí podemos ver algunos de sus productos destacados. No olviden que es una empresa que se encuentra en Manizales, Colombia. Y aquí tienen los teléfonos para que puedan contactar. Ahora sí, concentrémonos en el tema de hoy. transiciones másicas. Es otra forma de expresar las concentraciones a partir de unidades másicas. Generalmente se aplican las siguientes variables. F, mayúscula, significa flujos másicos. Y W, fracciones másicas. Veamos sus ecuaciones. F es igual a N sobre la sumatoria de W sub I. Y sobre M sub y W sub es M sub i son la sumatoria de los M sub i. Definamos cada uno de estos términos. F significa flujo másico, n es flujo molar, M su i es la masa de cada componente y M mayúscula I es el peso molecular de cada componente I, y W sub i, que ya sabemos, va a pues significar fracción másica, entonces tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un flujo másico y que n es un flujo molar. Ahora tenemos fracciones molares, es una de las formas de concentraciones a partir de unidades molares, generalmente se aplican las siguientes variables, ahora vamos a hablar de n flujos molares y x fracciones molares, y las fórmulas son las siguientes, N es igual a F que multiplica sumatoria W sub I sobre M sub I y X sub I es igual a W sub I sobre M sub I sobre la sumatoria de W sub I sobre m entonces no olvidemos que F es flujo másico N flujo molar M mayúscula I significa peso molecular de cada componente ahora hablamos de un X sub I que es la fracción molar. Miren la gran diferencia. X es fracción molar y W es fracción másica. Esos términos son muy importantes para todo lo que tenga que ver con el manejo de concentraciones, en temas de diluciones y otros temas que tienen que ver y se relacionan muy bien. Veamos ahora algunos ejemplos de aplicación. Ejemplos. Ejemplo número 1, se tiene una solución de 50 gramos de sacarosa y 50 gramos de agua. Determinar la cantidad, fracción másica, de sacarosa y de agua presentes en la solución. ¿Cómo hacemos ello? Como están pidiendo, están hablando de fracción másica. Y la fracción másica, no olviden que es W sub i igual a M sub i sobre la sumatoria de M sub i. Les recomiendo que tomen nota de las ecuaciones antes descritas. Pueden parar un momento el video para que las anoten y de esta forma entiendan mucho mejor el tema. Ahora miremos, vamos a hallar un W del agua. ¿Qué va a ser el W del agua? Va a ser la masa del agua, nos dicen que son 50 gramos de agua, o sea que es la reacción básica de agua, 50 sobre la sumatoria de los MSUI. Como interviene la sacarosa y el agua, esto serían como los gramos de solución, la suma de los dos: 50 más 50. Efectuamos la división y nos da 0,5. Lo mismo ahora miramos con la sacarosa: c 12 h 22 11 es la fórmula molecular de la sacarosa. Como tiene la misma masa. Hacemos el mismo cálculo, quiere decir que 0,5 es la fracción másica del agua y 0,5 es la fracción másica de la sacarosa. Quiere decir que estas son las respuestas de este ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Se tiene una solución de 50 gramos de sacarosa y 50 gramos de agua. Determinar la cantidad de fracción molar de sacarosa y de agua presentes en la solución. Este es muy similar al ejemplo número 1, pero ahora estamos hablando no de fracción másica, sino de fracción molar. Entonces, como estamos hablando de fracción molar, debemos trabajar con un x XUI. Pero recuerden que este cálculo ya lo hemos hecho. O sea que, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, primeramente, como este es MSUI, mayúscula, es el peso molecular. Entonces necesitamos el peso molecular de la sacarosa, igualmente el peso molecular del agua. ¿sí? Si no lo saben, pueden calcularlo con la tabla periódica, hallan cada peso y lo van multiplicando por cada uno de estos subíndices para calcular. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a retomar los valores que nos dieron las fracciones básicas. W de agua, que ya lo calculamos, fue 0,5 y W de la sacarosa fue también 0,5. ¿Por qué es importante esto? Puesto que la fórmula nos dice que es un W sub I sobre un M sub I. Ahora reemplazamos: vamos allá el del agua. Sería la fracción másica del agua sobre el peso molecular del agua, que es 18. Esto nos daría este valor. Hacemos lo mismo para la sacarosa. Sería 0,5 dividido 342. Quiere decir que hemos calculado estos términos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la fracción molar del agua y de la sacarosa con esos valores encontrados. No olvidemos la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este valor que encontramos sería el valor de la relación que había entre la fracción másica de sacarosa sobre su peso molecular y sumamos ambos valores, el del agua más el de la sacarosa y calculamos este valor. Hacemos lo mismo con el agua, ya sería el valor que nos dio la relación y la suma de los dos, que esto no debe cambiar. Efectuamos la división y esto nos da 0,948. Pero no olviden que la sumatoria de estos dos o la suma de estos dos nos debe dar 1. Entonces, debemos hacer un cambio acá, y esto nos quedaría 0,949. Si ustedes le restan una unidad a este valor, este es el valor que les debe dar, 0,949. Ya aquí, hemos encontrado la fracción molar de la sacarosa y la fracción molar del agua. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Se tiene hidróxido de sodio en agua. Si sus fracciones másicas son respectivamente 0,374 y 0,626, determine su flujo molar. Si su flujo másico es de 1500 kilogramos hora. Bien, aquí ya nos están dando las fracciones másicas. Esta sería la de hidróxido de sodio y esta la del agua. No olvidemos cuál es la fórmula del N o de flujo molar. Sería F por la sumatoria del W sub i sobre M sub i. Y pues ya sabemos la fracción másica de cada uno de ellos. El hidróxido de sodio tiene 0,374. Hallamos el peso molecular, que da 40, y efectuamos la división. Esto nos da 0,009. Hacemos lo mismo con el agua. 0,626 dividido 18. Y esto nos da 0,034. Ahora, teniendo en cuenta, no olvidemos que los pesos moleculares son importantes para hacer este cálculo. Ya teniendo esto, Vamos a efectuar la operación para calcular el flujo molar. N a qué sería igual? Dice que sería igual a F, que es el flujo que, másico, por la sumatoria de las fracciones. En este caso, sería 0,009 más 0,0034. Efectuamos esta suma y nos da 0,0124. No olviden que este cálculo fue el que efectuamos anteriormente utilizando la fracción sobre el peso molecular, tanto del hidróxido como el del agua. Sumamos y multiplicamos. Esto nos tiene que dar en unidades de kilogramo mol. Como está en base de horas, sería kilogramo mol por hora. Quiere decir que el flujo molar sería 18,6 kg mol por hora. Esta sería la respuesta a este ejemplo. No olviden que fuimos patrocinados por Industrial Reflejo. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.